Cámaras de vigilancia captaron el momento cuando una camioneta impacta una farmacia en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según Héctor Mena, propietario de la farmacia, el conductor del vehículo aparentemente perdió el control a causa de las fuertes lluvias que cayeron anoche en esta ciudad. Según él, estaba a la, como a las nueve y media de la mañana, de la noche. ¿De la noche? ¿De la noche? ¿De la noche? Sí, y ¿De la noche? estaba lloviendo fuerte. Perdió el control en un contenedor ¿Qué venía por la libertad? Bajándose y perdió el control, se trayó en aquí. ¿Los daños que ascienden aquí, qué ha pasado? Estaban por encima de medio millón de pesos. Hay muchos medicamentos que están eh, desgranados. Están por ahí en una caja y todas esas vitrinas se fueron a pie Resultaron personas heridas. ¿Eh? No. Resultaron personas. No. La mamá no. se encontraba cerrada en ese momento. Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. ¿Qué le ha dicho el conductor a ustedes? ¿Cómo? ¿Qué le ha dicho el conductor a ustedes? El no, vamos a resolver. Tenemos otros dos. Vamos a ver si resolverán. Si no, yo lo resuelvo así también. Antes de que venga este. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.